El concejal del MAS, Sergio Rodríguez, denunció que durante la gestión de la alcaldesa suplente de Cochabamba, Karen Suárez, los recursos destinados a salarios se incrementaron en 2 millones de bolivianos. Este incremento de 41 personas más en la parte administrativa de la alcaldía de Cochabamba supone cerca de 2 millones de bolivianos adicionales que ahora la alcaldía tiene que destinar para sueldos, salarios y funcionamiento. Es una vergüenza que nos digan estas verdades a medias cuando informan que hay austeridad, es totalmente falso. el 2015 se tenían 1.281 personas trabajando en la alcaldía de Cochamba y hoy, entre José María Leyes y Karen Suárez, se tiene una cifra de 1.619 funcionarios contratados con ítem en la Alcaldía de Cochabamba, es decir, 338 nuevos ítems administrativos. La alcaldesa anunció hace un par de días acciones de austeridad, eliminando dos secretarías y creando una dirección de deportes, pero esto no convence a concejales como el demócrata Carlos Coca. Como gran cosa, dicen, salen a la prensa indicando que habrían anulado una secretaría, y habían creado una dirección. ¿Saben? Una secretar un secretario gana 16 mil bolivianos. Y un director gana 13 mil bolivianos. Miren la diferencia. ¿Cuánto estamos dando el municipio? No estamos dando casi nada. Si dicen eh, de que están siendo austeros, no hay ninguna manera. Ahora indican de que están creando ítems para los campos deportivos. Que no sean tontos. Que no nos tomen el pelo, que no nos engañen. En la actualidad existen niveles salariales distintos, aunque los funcionarios hagan el mismo trabajo. Las autoridades municipales explicaron que en estos casos se nivela el salario al monto menor. La escala salarial de la Alcaldía de Cochabamba tiene 58 niveles. El sueldo más alto es de la alcaldesa con mil bolivianos y el más bajo corresponde a los músicos de la banda municipal con 4.650 bolivianos.